Ejército Baby, dime cómo tú estás, tú sabes que no tenemos que encontrar. Nos sentamos frente al mar y miramos al final, porque este amor es 100% prohibido. Yo te dije, soy el Iquercito. tú. tiempo sin prohibir, si tú me lo decías, tú me lo decías que esto pasaría, y que te enamorarías de mí, porque sin ti, estoy sin vivir, la vez y no te la pasamos bien, yo pienso en ti cada amanecer, decí que el no te va a perder, yo voy a luchar por esa mujer.